Qué tal, ranita del canal aquí Caplin nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en ¿Qué te 5 con de uh -huh. y hola ah, chicos? Hola. Hola. Hola. Mira cómo se estrellan esos pendejos. Bueno, lo que vamos <risa> <risa> lo Oye. que vamos a hacer hoy, chicos, es que vamos a jugar un cara cara cara, dirán, pero es un cara ya te <risa> a cara, cara, cara! Pues esto mismo es lo que lo que me hizo Rabito Nada, mentira Tenemos que ir hasta el otro extremo, nos van a cambiar de vehículos, luego tenemos que ir acá, nos van a cambiar de vehículos si y así sucesivamente pero, pero no va a ser tan fácil porque hay unos mancos como Vetrophi y Rabito que están a cara atrás y tenemos que tirarlos Toma Entonces ¿Qué dices si empezamos? Perro, perro. ¡Pero déjeme ir, ¡Vamos a empezar escapo, ya! escapo! ¡Me escapo! ¡Vamos! ¡Pero se nos fue el lobo! ¡Corra! ¡Oh! ¡Que se va la sucia! ¡No la dejen! ¡Corre, corre, corre! ¡Porque no te bañas! ¡Oh! ¡Que no se baña, dijo! ¡Véngase! ¿Y qué hay allá? ¿Es un cambio de coche? Dale qué guapo! Sí, sí, sí, nos van a cambiar ese cochecito eh, ¡Nos transformamos jale. en 3, 2, 1! A ver, ¿en qué nos transformamos? Ah, soy pero... el auto del tu abuelo. No. No, ¡No! ¡Qué, ¿Qué que te choco. ¡Ah, pero ¡Vamos! ¡Deja de chocarme! El auto el auto de la mamá de Alechi, guacho, míralo. Oye, oye, mi mamí tiene un auto muy bonito. Este, este, este no es. Pero ah, dijiste no. este, así que este es. ¡Ay, no, no, pero este no es! no, este no es! ¡Uy! que me choca el asqueroso de Beto! Pero, pero, ¿Pero ¿qué hace este acá tan atrasado? ¡Beto, córrele, güey! ¡Que te cases atrás! que qué llamas! Este carro está todo. ¿Qué play? ¿Me ayudas? ¿Qué qué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me ayudas? ¡Me ayudas! Espera, espera, espera. Uy, pero guacho, esos carros son de los 80. Ay, guacho. Necesito un poco de ayuda. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pero vamos! ¡Ahora yo me quedo atascado! ¡Chicos! ¡Pues están iconitos que no vengan a ayudar! ¡Que me desatasco yo! ¡Ah! ¡Ahí voy! ahí les ayudo les ¡No les ayudo, me detestiones a no Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, míralo, míralo. Hacia la ¿Sos? izquierda, vamos, ven, venganse, venganse vénganse. Vale, vengase, vale, vale, con mi, con mi carro la abuelito, ahí voy. Ah, ahí voy. Pero a mí no me ayudaron, ayudaste salen, si ah, a mí no. Nos vemos, pero, pero vamos, del ah, ladito, del ladito, del ladito. Ah, tengo el auto perfecto ah. para ayudarte con esto. ¡Hala! ¿Pero y ese coche? ¡Hola! ¡Es un que... coche de rampa! ¡Hola! ¿Qué pasa si Lobo. lo ¡Uy! Como que Vamos a hacer... ¡Eh, hey. pero no mames! No, mame, no, mame, mame, ¡Me hagan mame, mame, otro vez atrasado acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Toma papu! ¡Ya! ¡No me haces nada! ¿Vale? ¡Mira! <risa> ¡Bro! ¡Me mandé a volar a dos personas! ¡No trae. ¡Sabes que ya me salvé, tonto! ¡Mira, mira el rabito volando! ¡Míralo! ¡No mames! ¡Pero! No me diste nada, imbécil. El no. Me pero, pero, todo. pero, pero, pero, pero, rabito. Que voy sin querer. Que viene aquí, que viene aquí, que me lo ver, a ver, no, te... papu. ¿Qué te pasa, bro? No. Bueno, bueno, ahora sí que tengo un coche, pero este no es de tu abuela, este es de tu abuelo. A ver, cuál es el coche de mi abuelo. No. ¿Y cómo ver, conseguiste no. el coche de mi abuelo? <ríe> <ríe> el coche de la segunda guerra mundial. Uy, panita, ese es mi mi abuelito lo tenía bien escondido, te. Ah, no no, no, no va a no, no, pa vuelvete! Vete pa casita. Vamos, vamos, no, vamos, no. vamos. Uy, uy. aléjate, rata, aléjate. Pero, papo, oh, yo pensaba que, que que este coche iba a ser más rápido. <risa> Bro, necesito <risa> ayuda, las no, no, que los de no, rabito, me estoy intentando. te no, ayuda, rabito, te no, ayudo, no, te ayudo no, no, Va, ¿qué, qué le vas a ayudar a, a él, bro. Esas Uy, peleas que hay ahí, guacho. Yo voy aquí lento pero seguro, lento y seguro. Sobrevivo. Sí, una ya. Sobrevivo. Yo voy lento pero seguro, lento pero seguro. Saludos, caple desde el primer lugar. Uy, pero ya pronto te voy a alcanzar. <risa> Otra vez el coche de mi abuelo, de la abuela. No. Ahí estamos, estamos vehículo nuevo. Pero bueno, este tiene más potencia, creo. ¿Qué? me vengo a enfrentar a un Monster truck, Hombre, Beto, ¿qué tal? Hombre, estoy teniendo problemas. Sí, lo no, noto, no, no, no, no, como que no tienes licencia para Monster Tracks. Es no, cierto, no, no, no. ¿dónde conseguiste eso eh, esa licencia de conducir, guacho? Juanita, la vida me ha enseñado! ¡A cómo conducir de todo! ¡A mí también! Uh -huh. Bueno, aunque no tengo licencia. Pero <risas> ¡No! no, ¡Uy, pero, pero! sacó la bala, ese güey! <risa> ¿Qué, ¡Qué pido! ¡Oh, mame! ¡Mi vehículo! ¡Me ¡Mi vehículo! <risa> aplazaste en el último segundo, man! ¡Qué wey no, hizo no! ¿Vente? no! Vente, segundo no! Vente, segundo no! acá no! no! Quítate, quítate ¡Según no! ¡Según no! alguien tiene que irse, ¡Según tú También, adiós ¡Adiós! ¡Se me cuidan, no, crack! No, no, ¡Adiós! Quite ese monster de acá. En el primer lugar, no te pertenece, Serra. Me Eso pertenece a mí y más. Vamos. Uy, uy, uy. No me vas a no, alcanzar, no, no, ¿eh? No, no, sucia. No, no. Me estoy pisando los talones. De mí no te escapas. Pues ya me escapé. Tengo otro vehículo. ¡Hala! ¡Y esa vueltereta! ¡Tan <risa> hasta ver, la ver. próxima! ¡Pero, pero bro, bro! <risa> Me de una rana, una tortuga. Oye, eso es un insulto para mí. Hola, pero, pero, pero, ¿qué, pero, pero, yo, ¿qué es eso? Ah, ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡Pero qué te pasa, con esto ¡Quítese! Pero déjame pasar, que el primer lugar es de Capley No, el primer lugar no es tuyo, es más. ¡Ah, todo por saco! No. ¡Ah, pero, pero, pero! ¡Ah, soy retrol, bro! ¡Que no es que te peguen! Te voy a pegar! ¡Soy retrol, estoy retrol! ¡No, no, no, no! ¡Hola, no. hola, hola! ¿Y no. esto? Mira. Bueno, gente. Uh. ¡Yo me le retiro! <risa> ¡Retírate, retírate porque es muy malo! ¡No! ¡Quítese, no, no. No, no, no. quítese, pero... puerca! ¡Pero, pero joder, pero. No, no, no, no. ¡Pero papu! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Ay, qué, ¡Qué trampa! Bien. En la vida existen muchas cosas y eso nos ha sido trampa. ¡La meta! Ah, no. ¡Que la meta! <risa> pero, gente. Parkour, parkour. No, no, no, no, no, que no sepa nada del parkour Ahí vamos, ahí vamos el parkour, parkour uh, No, pachona, pachona. es que no saldrá, es que <risa> es lo que le Lo pasamos, lo pasamos Yo creo que la meta es mía, la meta es mía Mira este parkour Uy, pero La algo, meta es mía, es algo asqueroso Está algo complicado el parkour Ahí vamos, ahí vamos el gameplay Con cuidado, lento pero seguro Lento pero seguro vale, vale, vale. ¿Y ¿Cómo se sube este, este parkour? Ya ah, me ah, perdí, perdí. Tienes que, que, que, que calcularlo bien con el, el letrero, bro. No, a ver, ay, ay, ay, ay, vamos, ay, vamos. vamos, vamos con mi camionetón. Ay, vamos, ay, vamos, vamos, vamos. No, no, no. Ay, ahí estamos. Saltamos, saltamos. Eres? No, no, no. No, <risa> No, me quedé también. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos que ir lento <risa> para acá. Vale, vale, lento. Es que yo me fui a alta velocidad. Vale, vale. Vamos. Con calma, ranita. Música de tensión. Ahí vamos, ahí vamos. vamos. Suave, suave, suave. Soy el primero, vamos, Soy sí que llego. Llegó. No, no, no, si sí, yo lo hago primero. Capley, mira atrás. Pero llegué. No, no que asco, mi primer puesto. papu! No, que asco, que sea. Esta mi primer puesto, desgraciado. ¡Lo exijo. No, ¿Sabes no, qué? No, ¡Cómete no, esta, Letzi! ¡Ja,